Hola, buenas tardes. Eh, encantado de saludaros. Eh, mi nombre es Eduardo Gil. Soy director en la Escuela de Adultos de la Cárcel de Estremera, en Madrid. Eh, la cárcel es nueva del año pasado y yo soy director nuevo del año pasado. Eh, entonces, eh, cuando me han preguntado a ver si puedo sintetizar lo que me aporta eh, esta red adultos penitenciarios que se está tejiendo, eh, pues eh, me vienen un par de cosas importantes a la cabeza. Por un lado, desde luego, yo desde mi inexperiencia y desconocimiento, que muchas veces necesito ayuda, eh, imaginaos lo que supone para mí la resolución medio cómoda y fácil con iguales. Eh, de ciertas dudas, ¿no? El, el no verme solo, entonces eso es un gran apoyo. Primero, eh, la parte práctica de que, de que saco trabajo delante. pero segundo, la parte psicológica de que yo no me siento solo, me siento acompañado, que cuando tengo alguna frustración, pues la, la he compartido y me han hecho ver qué puntos de vista... Cuando tengo alguna duda o algo así, algo que me pueda bloquear, tengo alguien a quien acudir y preguntar. Cantidad de veces me ha sucedido. Entonces, bueno, pues eh, desde luego es, es muy gratificante y, y aporta pues, una serenidad y tranquilidad el, el saber que, que uno no está solo. También me preguntaban José María y Marta, a ver si podía contaros el, el potencial que yo le veo eh, mirando un poco hacia futuro, hacia dónde puede ir eh, yo veo un par de ideas que quizás sí, quizá no, no lo sé, eh, pueda sacarse de jugo ¿no? en el futuro. Eh, aparte de esto, eh, la primera que me apunté fue el hecho de que al ver cómo otras comunidades autónomas, otras prisiones, se hacen las cosas ¿no? en otras escuelas, eh, cuando tejemos una red, eh, nos ayudamos a estandarizar y homogeneizar procesos, ¿no? eh, maneras de hacer cosas. Eh, eso viene siempre bien el ver cómo lo hacen otros eh, dentro de la autonomía de los centros y que cada uno puede hacer pues eh, algunas cosas de manera diferente pero cuando entre poco a poco, entre todos, se va extendiendo algo mejor a lo mejor una manera de hacer cosas, pues eso siempre puede ser positivo para, para nosotros como, como instituciones y, sobre todo, principalmente pues para, el, para el alumno. Y, por otro lado, se me ocurría que un potencial que puede tener esto es el, el peso como colectivo. Nos da un cierto peso el hecho de que, imaginamos, ante una necesidad concreta que se pueda plantear, no sea un individuo que la sienta y la transmita, sino que sea un colectivo que la ha discutido, la ha meditado y la ha transmitido a otras instancias, con lo cual eso, evidentemente, pues también es, es muy positivo. Así que nada. Bueno, pues un saludo eh, muy entrañable, encantado de compartir con vosotros estas jornadas.